¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Cecilia Birli, creadora de la Academia Live Emprendedor, una academia en donde te enseño a vender de forma natural, diferente y con tu personalidad. Y en este vídeo precisamente de ventas vamos a hablar, porque te quiero contar cuál es el mayor error que se cometen en ventas, cuál es ese mayor error que está impidiendo cerrar muchas ventas, ese error que te está impidiendo Cerrar esos acuerdos con tus potenciales clientes. De eso vamos a hablar. Pero antes de hacerlo, quiero contarte que espero que te suscribas a mi canal de YouTube y que actives las notificaciones porque todas las semanas... Subo un nuevo vídeo aquí a mi canal en donde te hablo sobre marketing y ventas y te doy ideas y acciones para que implementes en tu negocio y comiences a generar más ventas. Te enseño a vender con jersey, te enseño a vender de forma totalmente natural, con ángulos de venta diferentes y sobre todo sin perder tu personalidad y parecer un robot o un comercial desesperado. ¿Quieres aprenderlo? Suscríbete a mi canal, activa las notificaciones y ahora sí, ya que lo has hecho y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. Como te decía anteriormente en este vídeo, quiero hablarte sobre el mayor error en ventas. ¿Cuál es el mayor error que te está impidiendo cerrar ventas? Porque tus clientes, cuando les presentas tu propuesta de valor, cuando les cuentas lo que haces, cuando les dices, mira, yo lo que te ofrezco es esto, esto, esto, otro, e incluso das para ti un precio que es tirado de precio, que es súper económico, que deberían decirte que sí, que deberían, bueno, volverse locos por trabajar contigo o comprar tu producto, te dicen... Bueno, no, me lo voy a pensar, no sé, lo voy a consultar, mejor no, no dispongo de ese dinero, ahora no, no es mi momento, eh, bueno, ya si eso cualquier cosa te llamo, no, no hace falta que me llames tú, yo te digo algo, te envío un WhatsApp, ¿por qué? ¿Por qué estás perdiendo tantas oportunidades de venta? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está fallando? Puede haber distintas cuestiones que puedan hacer que no estés cerrando una, una venta. Pero, por lo general, este error se engloba en una cuestión que es el mayor error que se comete en una venta y que es no escuchar, no escuchar lo que nuestro cliente nos dice, no escuchar lo que nuestro cliente nos cuenta, no entender la situación en la que está esa persona y no entender la situación a la que quiere llegar. Cuando nos eh, centramos en la llamada solamente en, yo quiero demostrarle a mi cliente que soy una autoridad, quiero demostrarle a mi cliente que yo soy un montón, lo que pasa es que dejamos de escuchar. Y en una llamada, sinceramente, el vendedor no es quien habla, sino quien escucha. El cliente Habla, habla el 90% de la llamada, nos cuenta cómo se siente, nos cuenta qué está viviendo, nos cuenta qué problema tiene, nos cuenta desde cuándo lleva en esa situación, nos cuenta qué es lo que le está pasando, nos cuenta cómo se quiere sentir, nos cuenta qué es lo que eh, supondría en su vida, qué cambio supondría en su vida si consiguiera ese logro, cómo se vería con ese logro. Toda esa información nos la tiene que dar el potencial cliente, por lo tanto tiene que estar hablando durante toda la llamada. Es la persona que se tiene que expresar, la que nos, quiere, eh, nos tiene que contar qué es lo que espera de nosotros, qué es lo que espera de nuestro producto, de nuestro servicio, de nuestro acompañamiento, de nuestra formación, de lo que sea que le estemos ofreciendo a esa persona. Qué es lo que está buscando para que nosotros con toda esa información podamos crear una propuesta de valor, podamos presentarle nuestra propuesta de valor en función de lo que esa persona nos ha dicho que está necesitando. ¿sí? Tenemos que tener toda esa información para poder contarle a esa persona qué es lo que hacemos en función de lo que es relevante para esa persona en concreto y no para todo el mundo, porque si no, lo que sucede es que terminamos vendiéndole a la persona algo que nosotros intuimos, creemos que pueda cre eh, querer, que pueda necesitar que realmente quizás no es relevante para él, sino que nos hemos basado en, bueno, mis clientes generalmente quieren esto, mis clientes por lo general me piden esto, o yo creo que mis clientes eh, necesitan esto, o yo creo que mi producto o que mi servicio resuelve este problema. Pero no, lo importante en una venta no es lo que yo creo, lo que a mí me parece o lo que yo valoro más de mi propuesta, de mi producto, de mi servicio, sino lo que mi cliente realmente está buscando y está necesitando. Por eso es importante que en una llamada tú hagas silencio, que tú escuches, que tú solamente te dediques a apuntar aquello que es realmente importante para tu cliente, para tener Toda esa información, esas palabras textuales que te está dando tu cliente, que te está contando cómo se siente, qué es lo que está viviendo, qué es lo que está buscando, qué es lo que está necesitando, cuál es la solución que está buscando. Por eso digo que el mayor error en una venta es hablar, hablar, hablar, hablar, hablar, hablar, hablar y no saber escuchar. O escuchar o parecer que estamos escuchando, pero en realidad estoy pensando en, bueno, ahora le digo tal, ahora esto, ahora le digo lo otro, ahora le voy a demostrar que yo sé un montón sobre esto, porque le voy a soltar aquí una información y le voy a decir que claro, que yo hice esto, que hice aquello, que hice no sé qué, que hice no sé cuánto, que me formé con tal, que fui a tal lado, que hice tal otro, que no sé qué, conseguí esto, realmente tus logros, tus objetivos, tus eh, metas y todo aquello que tú hayas hecho, no es relevante, en la, en la llamada. sí que puedes utilizar determinada información para posicionarte como una autoridad, para que esa persona vea que eres una autoridad, pero no puede ser el 90% de la llamada hablando de ti, de ti, de ti, de ti y de ti. La llamada... La venta no va de ti, va de tu cliente, va de su problema, va de lo que le está pasando a esa persona en concreto. Ni siquiera va de lo que le está pasando a tu cliente ideal en general, sino que va de lo que le está pasando a esa persona en concreto. Por eso es tan pero tan importante que escuches, por eso es tan importante que preguntes, para poder escuchar y entender la situación en la que está esa persona y con toda esa información poder presentar tu propuesta. Para poder decirle a tu cliente, mira, yo lo que te ofrezco es... Esto, esto y esto, que va a resolver esto, esto y esto, y vas a conseguir esto, esto y esto. Y esa propuesta le tiene que sonar como, wow, esto es exactamente lo que yo necesito, lo que estoy buscando, cómo me siento. Parece que me está leyendo la mente. No, no lees la mente, no tienes una bola mágica. Sabes escuchar, sabes interpretar la información, incluso la que hay entre líneas. Para poder crear tu propio argumento de ventas, para poder crear tu discurso de ventas, para poder elaborar tu propuesta de valor, darle esa forma a tu propuesta de valor. Propuesta que evidentemente tienes elaborada, tienes una base de tu propuesta de valor, sabes lo que ofreces, el valor que aportas, porque eres distinto. Pero nuestra propuesta de valor siempre debe adaptarse a lo que cada cliente necesita, porque cada persona es distinta, es única y tiene una situación en concreto. Entonces eso es lo importante. Y esto es lo que tienes que tener en cuenta para poder vender, para poder generar más ventas con tu negocio, para poder dejar de cometer el error de no escuchar y vender lo que tú crees que tu cliente necesita. No, céntrate en escuchar, en entender, en saber en qué momento está esa persona, qué es lo que está viviendo, cómo está pasando esa situación y por qué te necesita. ¿Y por qué te ha elegido a ti? ¿Por qué está hablando contigo? ¿Qué ha visto en ti? ¿Qué puedes aportar tú diferente todo eso es importante para vender. Así que no olvides, el mayor error que se comete en una venta es no escuchar, es querer hablar, es querer dar eh, un montón de información para que nos vean como expertos. No, no es el momento. La llamada de ventas para, es para entender a tu cliente, para que tu cliente hable, para que tu cliente te cuente su problema y para que tú, sí, luego le cuentes tu solución. Pero esa solución tampoco puede ser el 60% de la llamada, ahora yo te hablo, te hablo, te hablo, te hablo. Es decir, tú me sueltas todo en 10 minutos y yo luego hablo, hablo, hablo y hablo sin parar. No, no, no, no. La propuesta es muy concreta, resume todo lo que hemos hablado, pero quien habla es el cliente, el potencial el cliente, como quieras llamarlo, el lead, el prospecto, si te gusta llamarlo prospecto, como tú quieras llamarlo, me gusta llamarlo clientes. ¿Vale? Entonces, no olvides esto a la hora de realizar tus llamadas de venta, a la hora de realizar tus reuniones, si vas a reunirte presencialmente con un cliente para hablar de tu, de tu propuesta o en una videollamada. Deja que el otro se exprese, que te cuente cómo se siente, que te cuente su problema, que te cuente cómo se ve con su solución para poder presentar una propuesta acorde a lo que esa persona está buscando y verás cómo así sí que conseguirá cerrar tus llamadas porque sabrás qué decir, cuándo decirlo, cómo decirlo, cómo tocar ese punto y cómo mostrar que tú tienes realmente la solución. Espero que este vídeo te haya ayudado. Si es así, te invito a que me dejes un like también por supuesto a que te suscribas aquí a mi canal de YouTube y que actives las notificaciones para no perderte ninguno de los vídeos que publico cada semana y por supuesto también a dejarme un comentario, contarme qué te ha parecido este vídeo y dejarme tus dudas, preguntas siempre respondo a cada uno de los comentarios y también leo cada comentario para poder crear contenidos orientados a lo que tú estás buscando lo que tú estás necesitando, contenidos que realmente te ayuden y resuelvan tus dudas, tus problemas, aquello que te interese te ayuden a generar más ventas sobre todo tomando acción. Ya sabes que busco siempre que sean contenidos prácticos para que te obligues a tomar acción, porque a vender se aprende vendiendo. No basta con ver un vídeo, no basta con quedarte con la teoría, sino que tienes que dar el paso. Así que te animo a hacerlo, suscríbete y nos vemos la próxima semana en un nuevo vídeo. ¡Chao, chao!